El concepto de saberes digitales lo hemos acuñado en el marco del proyecto Brecha Digital en el contexto académico en la Universidad de Veracruzana, en donde pretendemos explorar cuánto saben, con qué frecuencia y con qué intención usan las tecnologías de información y comunicación los docentes y estudiantes universitarios. Para construir el concepto de saberes digitales, revisamos los estándares, las directrices, las normas de la UNESCO, de la OCDE, ISTE, SDL y a partir de una revisión de los ítems que proponen para la medición y la exploración de competencias digitales, habilidades digitales, eh, proponemos 10 saberes, 8 de corte informático y 2 informacionales. Los saberes digitales son administración de dispositivos, administración de archivos, programas y sistemas especializados propios de la disciplina, Creación y manipulación de texto y texto enriquecido. Creación y manipulación de contenido multimedia. Manejo de datos. Comunicación. Socialización y colaboración. Ciudadanía digital. Y literacidad digital. A continuación, estudiantes universitarios nos darán su visión sobre los saberes digitales en sus contextos disciplinarios.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 Bueno, hoy en día más que nada puedo usar lo que es la nube, en el caso de Skate Drive, de Hotmail, que es lo que más uso hoy en día. Antes, pues usaba la UCB y los disquets en año del caldo, se puede decir, hace mucho. Y los discos todavía para entrega de material. En Agronomía utilizamos un programa que es Mapmaker. Este, los datos los obtenemos, bueno, vamos a campo y los datos que obtenemos con el GPS los pasamos al programa. Eh, de ahí empezamos a trazar lo que es el terreno y lo pasamos a escalas muy pequeñas para de ahí saber cuánto, cuánto terreno tenemos y más aparte saber este, cuánto podemos meter de cultivos dentro de, de, de esa área. Aquí en esta carrera que es arquitectura este, utilizamos mucho lo que es este PowerPoint para, para las presentaciones que... Este, que podemos hacer en nuestro proyecto y ya para el marco teórico y todo eso utilizamos el Word. En las artes escénicas lo utilizamos para diferentes proyectos, por ejemplo, estuve trabajando con comunidades marginales, con chavos que tenían problemas intrafamiliares y con ellos el uso de multimedia fue por medio de video, hicimos cortometrajes a partir de experiencias de, de ellos, ellos escribían y luego Filmábamos con, con video casero e hicimos edición eh, con programas ya que venían como muy básicos. ¿no? Bueno, en mi carrera ocupamos Excel para eh, hacer tablas, hacer gráficas, eh, ahí vaciamos los datos y ocupamos fórmulas. Eh, ahorita lo estamos ocupando específicamente para un proyecto de mercadotecnia. Eh, estamos trabajando en, en un restaurante haciendo un proyecto y este... Ahí vaciamos todos los datos, los graficamos, medimos los, lo que queremos este, encontrar y, y ya este, sobre los resultados eh, determinamos si estamos cumpliendo con los objetivos de la investigación. Bueno, los medios de comunicación que utilizo de manera personal y que son más frecuentes es el Facebook, Twitter, que son las redes sociales, eh, Gmail y mis correos electrónicos. Tengo de Yahoo y Hotmail. Eh, de, en lo académico, es un programa de Eminus de parte de mi universidad. Eso me permite estar revisando constantemente si los maestros que me imparten las experiencias mandan archivos sobre las tareas que hay que realizar. Sí, de hecho la mayoría de los trabajos pues, siempre son así, con colaboradores, ya sea en equipo y demás. Pero bueno a nosotros se nos complicaba más por el tiempo,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 también el hecho del uso del celular, de repente uno para ahorrar caracteres o por la misma flojera, pero de repente esos textos pues, se ven muy deformados y luego uno, pues si no ocupa esa clase de, de códigos, de repente uno no lo, no lo llega a comprender, no lo llega a descifrar y crea un problema de repente de comunicación entre todo un grupo de alumnos, compañeros que ocupan la misma red social, ¿no? Este, y pues yo lo veo mal, ¿no? O sea, siendo universitarios pues debemos de tener ya